Yeah. LPZ 6-1-2 Freedom hey, En que cabeza cabe, rapeando por instinto para que de una se grave, grave, grave, será mejor que ya se agarre Y dale, dale, voy rapeando, solo verdades Esto es por instinto para ver qué tal nos sale hey.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 eso me distingue de las personas normales. Cuando llega la noche, todos los que son de calle salen a dar el rol, y eso es en todas las ciudades, en toda la república, no importa por donde andes, sin sea, detalles, algo me dice que me calle, me mantengo callado, no vaya a ser que la cague. Las reglas de los barrios son observe, escuche y calle. ¿Y será que de una vez ese verso se lo grabe? Voy por toda la calle, siempre con los mismos planes. Dejar huella donde sea, que solo llegue y me pare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 Esto es por para ver qué tal nos sale Para ver qué tal nos sale